En la vida republicana y ahora como Estado plurinacional, la presidenta es, en este caso es la que decide eh, aceptar o no aceptar la renuncia de un ministro. Creo que son, hemos cumplido con un ciclo, fue bastante complicado, más bien yo quiero agradecer a toda la prensa porque han sido eh, condescendientes conmigo, me han dado siempre la cobertura. Y creo que eso es fundamental para el trabajo de un ministro, mucho más el de economía con todos los problemas que tuvimos, acuérdense, en noviembre cuando nos tocó entrar con un déficit que dejaron de casi 18 mil millones en, de hueco en el Tesoro General del Estado, costó organizar el Estado, devolverle la institucionalidad a la hacienda pública, que eso es lo que hemos hecho, y dialogar con todos los sectores, estuvimos con la banca, estuvimos con la pequeña industria y nos tocó el tema del COVID, y lógicamente ya con el coronavirus encima, más la crisis que nos habían dejado 14 años de despilfarro, eso también hizo que se tenga un esfuerzo mayor. Pero gracias a Dios también he tenido un equipo económico, porque un solo, una sola persona no hace, no hace historia, no hace gestión, hay todo un equipo económico en el ministerio, que está trabajando desde noviembre con nosotros, hemos tenido que desmontar toda la maquinaria que había en el, en, en el MAS, y ustedes han visto ahora esa denuncia en el tema de la gestora, donde queda demostrado de que se sacaban la plata, no habían los resultados y lógicamente ese fue un ordenamiento. Aparte de ordenar, fue también conseguir los recursos para atender el tema del coronavirus. Así que para la prensa y sobre todo agradecer a la presidenta Yanine Áñez que me dio la oportunidad de ser ministro de Economía y Finanzas Públicas. Yo creo que si no hubiera sido ella ni de casualidad hubiera estado en el puesto porque siempre habían otros candidatos. Así que el agradecimiento especial a la presidenta que me dio la oportunidad de servir a mi país y ya después de más de 35, 40 años en el sector público boliviano y también en los años de experiencia, creo que ha sido una experiencia muy dura la que hemos tenido porque nos tocó ordenar todo y a la vez también establecer las condiciones para que el nueve, en las elecciones el nuevo partido tenga estabilidad y el que asuma el gobierno asuma con una estabilidad económica y que no esté con los sobresaltos que tuvimos en noviembre nuevamente a toda la prensa, a los periodistas, la paciencia y todo, y sobre todo esa gran cobertura que tuvieron conmigo y la predisposición de aguantar también muchas cosas. Entonces, les agradezco de todo corazón. Dios los bendiga. Creo que son tiempos en los cuales simplemente lo que tenemos que hacer es seguir confiando en que el país va a seguir avanzando. A nivel mundial hay muchos problemas, todo el mundo está viendo cómo sale y creo que de una u otra manera lo que ha hecho la presidenta Yanine Áñez aquí es darle estabilidad y sobre todo establecer los mecanismos mínimos necesarios para poder atender el tema de la pandemia a pesar de la escasez de recursos y el bloqueo también en la asamblea con el tema de los créditos que se habían conseguido por la confianza que había justamente en la presidenta y en su gobierno. ¿Ministro? Son, son más que todo motivos personales y lógicamente hay ciclos también que uno tiene que cumplir y eso es, esa es la razón por la cual estamos, no nos vamos a alejar tampoco, vamos a estar siempre pendientes, llevo más de 35 años de servidor público, así que esto es simplemente son circunstancias por las cuales hay que pasar, además también estamos siempre dispuestos como profesionales a seguir sirviendo al país. Muchísimas gracias.